¿Estás bien? ¿Estás esperando ese momento, ese día para comenzar, para poder empezar a ver, empezar a sentir, o empezar a comprobar realmente que te estás acercando a eso que vos querés, a ese objetivo que vos querés, a ese proyecto, a ese sueño? Entonces, las preguntas son, ¿dónde querés estar? ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo te querés sentir? ¿Cómo te sentís hoy? ¿O qué querés lograr? ¿Lo que tenés hoy como logro? Estas preguntas te las hago y, y fíjate que nos lleva unos segundos preguntarnos esto y empezar a reflexionar sobre esto. Así que imagínate todo lo que puedes llegar a lograr en una sesión de coaching de una hora. Imagínate una hora para que vos tengas tiempo de decir, expresar todo lo que te pasa y empezar a reflexionar y repensar estas cosas que no estás pudiendo lograr. Bueno, este breve video era para eso. Era simplemente para hacerte algunas preguntas en unos pocos segundos y que vos te dieras cuenta de que tenés todas las posibilidades de lograr lo que vos querés. Tenés las capacidades para lograr lo que vos querés. Y si no las tenés, las podés buscar también. Y por sobre todo las cosas, te mereces tener lo que vos querés. Te mereces lograr lo que vos querés, lo que vos soñás, lo que vos anhelás. Así que te propongo que hoy, hoy sea ese día en donde comenzás a cambiar, en donde comenzás a moverte y comenzás a lograr lo que vos querés lograr.